Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo vamos a empezar ya con el tema 2, con la siguiente unidad temática, en la que vamos a empezar a ver todo lo relacionado con el diseño de la lógica de tipo combinacional. ¿vale? Entonces, en este primer vídeo, lo que vamos a empezar es con una breve definición de circuito lógico. Vamos a ver los dos tipos de circuitos lógicos con los cuales vamos a trabajar, que son los combinacionales, al que dedicaremos todo este tema, y los circuitos secuenciales, que dedicaremos el siguiente tema número 3. ¿vale? Y empezaremos a ver distintos tipos de formas de representar circuitos eh, combinacionales. En particular, empezaremos a ver eh, la representación basada en una tabla de verdad, que ya hemos ido trabajando con ellas, y haremos una pequeña introducción a la siguiente forma de representar los circuitos combinacionales que será mediante el uso de expresión algebraica. Entonces, estableceremos unas primeras bases, unas primeras definiciones que nos servirán posteriormente para ir eh, estudiando las distintas expresiones algebraicas con las que vamos a trabajar comúnmente. Entonces, lo primero que queremos ver es cómo se puede definir un circuito lógico, ¿vale? Un circuito lógico vendrá definido por sus entradas, sus salidas, la especificación funcional y las especificaciones temporales de dicho circuito, ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros tendremos que decir cuántas y qué eh, nombres tienen sus distintas entradas, cuántas y qué nombres tienen sus distintas salidas, y tendremos que indicar cómo se transforma para cada una de esas entradas ese valor, a la salida, es decir, qué transformación, qué valor tendrá la salida para cada una de las entradas del circuito. ¿Qué tipos de circuitos nos podemos encontrar? Básicamente, nos vamos a, vamos a ver, vamos a, a poder tener dos tipos de circuitos, los circuitos combinacionales y los secuenciales. Los combinacionales son todos aquellos circuitos que no dependen de las entradas anteriores. Dicho de otra forma, la salida del circuito depende siempre, únicamente, de la entrada actual del circuito, a diferencia de los secuenciales, ¿vale? Um, no tienen memoria, por tanto. No, no van guardando ningún tipo de estado, no van guardando ningún tipo de memoria de las entradas que han tenido anteriormente. Un típico ejemplo de un circuito combinacional sería una calculadora. Una calculadora en la que queremos sumar dos valores, por ejemplo un 2 y un 3, pues su salida siempre va a ser 5. No vamos a tener distintos eh, resultados para, eh, en distintas ocasiones si vamos indicando las mismas entradas. ¿vale? Entonces, para las mismas entradas siempre vamos a tener la misma salida. Por el contrario, un circuito secuencial sí que puede tener distintas salidas para una misma entrada. ¿Por qué? Porque la entrada no depende únicamente de la, de la entrada actual, sino que también depende de todas las entradas anteriores. Es decir, depende del estado en que se encuentra. Este circuito va a ir avanzando por distintos estados a medida que vayan llegando distintas entradas. Estas entradas le van a hacer eh, cambiar de estado y la salida va a depender de la entrada y del, y del estado actual. ¿Vale? Por tanto, podemos decir que es un circuito que tiene memoria. Va guardando cierta información sobre todas las entradas anteriores. Imaginar, por ejemplo, un circuito que guarda la capacidad de un aula y tiene un sensor en la puerta en el que cada vez que entra una persona, este sensor se activa, vale valor 1, y la capacidad del aula se tiene que ver incrementada. Entonces, si en un momento dado tenemos 10 alumnos y la entrada pasa a valer 1 porque cruza otra persona la puerta del aula, pues el estado al que pasaremos será el estado al que almacena el valor 11. Si vuelve a entrar otra persona, se vuelve a activar con el mismo valor la entrada, con el valor 1, y ahora la salida valdrá 12. Entonces, como veis, para la misma entrada tendremos distintos valores de salida, que será el valor del estado, será el valor de la cantidad de personas que hay dentro del aula. ¿Okay? Hemos dicho que aparte de los circuitos combinacionales, aparte de definir sus entradas y sus salidas, hemos dicho que tendremos que decir la cantidad de entradas que tiene un circuito y la cantidad de salidas y los nombres de dichas entradas y de dichas salidas, eh, también tenemos que definir cuál es su especificación funcional, ¿vale? es decir, eh, cómo cambian o qué valores de salida toman la, para el circuito, la salida del circuito para las distintas entradas. ¿Mm? Como sabéis, nos encontramos que uh, toda la lógica uh, combinacional, los circuitos uh, digitales son discretos. Entonces, vamos a tener que definir esta especificación funcional como una función discreta vamos a tener que indicar los valores que toma la salida para todas y cada una de las entradas. Recordar que un circuito, si por ejemplo tiene tres entradas, va a tener 2 elevado a 3 posibles valores de entrada. ¿vale? De forma general, recordar que las salidas de un circuito son, eh, perdón, que los distintos valores de entrada de un circuito son 2 elevado a n, siendo n el valor o el número de de variables, el número de entradas, ¿ok? Un circuito no siempre tiene que tener una única salida, como este que hemos visto de la izquierda. Podría ser que tuviésemos distintas salidas. Podemos tener tantas variables de salida, podemos tener tantas funciones de salida como, como sean necesarias. Y la relación entre el número de entradas y el número de salidas no tiene que cumplir ninguna regla. Podemos tener un circuito con una única entrada y muchas salidas o con muchas salidas, muchas entradas, perdón, y solo una única salida. Recordar también que siempre estas funciones van a tomar tanto las entradas como las salidas, o bien valores ceros o bien valores unos, estamos en lógica binaria, entonces los valores posibles tanto de las variables de entrada como de las variables de salida son siempre o bien un 0 o bien un 1. ¿Qué limitaciones nos encontramos a la hora de definir un circuito combinacional? Pues para poder considerar que un circuito es combinacional, todos sus componentes, todos sus nodos, todos los elementos que lo forman, han de ser también circuitos o elementos combinacionales. ¿vale? Cada componente o cada nodo también tiene que ser la entrada de otro componente, o bien tiene que ser una salida del sistema. Y aparte, algo muy importante, no podemos tener bucles. Ninguna salida de un circuito, por ejemplo, imaginaros que nos encontramos con una puerta AND, ninguna salida de esta puerta AND puede retroalimentarse y ser entrada de esa puerta AND o de otros circuitos de otros módulos anteriores. Por tanto, esto no sería en ningún caso, un circuito combinacional. ¿De qué forma vamos a poder definir esa relación entre las entradas y las salidas? Dicho de otra forma, ¿de qué forma vamos a especificar la funcionalidad de un circuito combinacional? Vale, pues lo vamos a poder definir de muchas formas. Nosotros en particular vamos a ver cuatro formas de definir la relación entre los valores de entrada y los valores de salida de una función. Vamos a ver es, eh, cómo especificar esta funcionalidad mediante una tabla de verdad, mediante un mapa de Carnot, mediante una expresión algebraica o bien mediante un circuito, mediante el diagrama de ese circuito. Entonces, durante las distintas unidades, durante las distintas, los distintos vídeos de esta unidad, vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando poco a poco en cómo definir esa funcionalidad con cada uno de estos eh, tipos de representaciones. Así que vamos a empezar por algo que ya hemos visto en las unidades anteriores, pero lo vamos a repasar, que lo, eh, sería lo que es una tabla de verdad. ¿vale? Una tabla de verdad, recordáis que es aquella tabla en la que definimos Indicamos todas las posibles entradas de, de, de una función, por ejemplo aquí tenéis distintos, distintos ejemplos, entonces aquí fijaros que esta primera tabla de verdad tendría dos entradas, una X y una Y, esta otra tendría dos entradas, A1 sub y A0, sub y en esta otra tabla de verdad vamos a tener tres variables de entrada, que serían la C, la B y la A. Recordar también, como ya hemos dicho, que siempre el número de filas de la tabla de verdad, el número de entradas distintas posibles que va a tener una función es 2 elevado a n, siendo n el número de variables. Por tanto, en los dos primeros casos nos encontramos que 2 elevado a 2 es igual a 4, por tanto, tenemos cuatro filas, tenemos una fila en la tabla de verdad para cada una de las posibles entradas, en el tercer ejemplo tenemos tres variables. Entonces, el número de entradas que nos vamos a encontrar de filas de la tabla de verdad es 2 elevado a 3, es decir, 8. ¿Vale? Ya sabéis que se ordenan de forma consecutiva todas, estas, todas estas, estas entradas, empezando de lo que sería el valor binario 0 hasta el valor binario máximo, es decir, en estas dos primeras, Sería 0, 1, 2 y 3 y en las otras serían eh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en binario, ¿vale? Y para cada una de esas tablas de verdad, para cada una de esos valores de entrada, perdón, indicamos los valores de la salida de la función. En, este primer, en esta primera tabla de verdad nos encontramos que tenemos los valores o las funciones de salida S y R, por tanto, para cada una de ellas especificamos el valor de S y el valor de R. En esta tenemos cuatro variables, de sub 3, de sub 2, de sub 1, de sub 0, y en esta última solo tenemos una variable de salida, solo tenemos una salida. Por tanto, fijaros que en esta tenemos dos entradas y dos salidas, en esta tenemos dos entradas y tres salidas, y en esta tenemos tres entradas y una salida. Por tanto, la, la relación o el número de entradas y de salidas no tiene ningún tipo de relación, va a depender siempre de la funcionalidad que nosotros queramos implementar. Por tanto, ya sabemos una primera forma de representar funciones lógicas, que es mediante su tabla de verdad. Pero también lo podríamos hacer Mediante su expresión algebraica. Esta es otra forma de representar funciones lógicas. Y, obviamente, vamos a poder transformar o vamos a poder cambiar la representación desde una tabla de verdad a una expresión algebraica. Lo vamos a ir viendo, ¿vale? Ahora vamos a ver un primer ejemplo. Pero primero, definamos cómo es la expresión algebraica de una función lógica. Para ello es necesario definir ciertos conceptos inicialmente. Primero, el concepto de variable. Variable es cualquiera de las entradas de, de la función. Es muy importante, siempre que escribimos una función, indicar cuáles son todas las variables de entrada de esta función. Entonces, cuando eh, escribamos la expresión algebraica de una, de una función, siempre sería muy recomendable, o es necesario, indicar siempre todas las variables de entrada, todas las entradas de esa función. Por ejemplo, en esta primera función tenemos cuatro variables de entrada, a, b, c y d, y en esta segunda tenemos la variable o las variables de entrada x, y, y, z, ¿vale? Estas variables van a aparecer, van a ser las únicas que pueden ap aparecer en la expresión algebraica de la función. Pues van a aparecer como tales o bien complementadas, que no es más que esa variable negada, vale, es el valor cambiado de esa variable. Vamos a tener dos formas, o nos vamos a encontrar habitualmente con dos formas distintas de representar o de ver cómo se representan estas variables complementadas. Puede ser que a veces nos encontremos con la variable con un apóstrofe, lo que significará que esto es ha negado o ha complementado, pero es que también podría ser que nos encontrásemos esta es la otra forma de indicarlo, que es la variable con una línea, con un subrayado superior. Es lo mismo. Esta representación, estas dos representaciones son equivalentes. ¿vale? Por tanto, las funciones lógicas van a estar compuestas por variables o sus complementos. El conjunto de ambas, es decir, o bien una variable o bien una, un, un, su, su, la variable complementada, es lo que se conoce con el nombre de literal. Un Literal es una variable o su complemento. Por ejemplo, en la segunda función, y es un literal, z negado es un literal, x en un literal, y negado es un literal, z negado es un literal, x negado es otro literal y z es otro literal. Todo eso serían los literales de la función. Lo mismo para la primera. También nos vamos a poder encontrar que los literales se relacionan entre ellos mediante la operación producto o la, mediante la operación suma. Si están relacionados mediante la operación producto, vamos a decir que es un término producto. Por ejemplo, en la primera función nos encontramos con este término producto, porque son dos literales que están multiplicados, que están operados con la operación and entre ellos. Esto es otro término producto. Esto es otro término producto. ¿vale? Y en la segunda no tenemos, nos vamos a encontrar con términos sumas, es decir, literales que están relacionados entre ellos mediante la operación or o suma. Nos encontramos con este término suma, este término suma, en la segunda eh, función. Hay un tipo especial de términos productos y de términos sumas que son aquellos que tienen todas las variables de la función. Si un término producto incluye todas las variables de la función, lo vamos a poder llamar minter. Por ejemplo, en la primera función, esto no es un minter, porque solo tiene las variables c y d. Sin embargo, este término producto sí que es un minter, porque si os fijáis, la función viene definida por a, b, c y d. Como en este término producto aparecen todas las, todas las variables, esto es un minter. De la misma forma, en la, en la segunda función, que depende de las variables x, y y z, nos encontramos que esto... No es un término, eh, no es un máster, porque no tiene todas las variables, pero este término suma sí que es un máster porque uh, tiene o incluye las tres variables, las tres entradas de la función. Entonces, es importante recordar eh, esta definición particular de los términos sumas y productos que corresponden a lo que es un minter y un, y un máster porque en particular va a ser lo que nos va a ayudar para conseguir representar el primer tipo de funciones eh, lógicas. Y con las definiciones iniciales y básicas relacionadas con las expresiones algebraicas ya acabamos los contenidos de este primer vídeo del tema 2. En el siguiente tema empezaremos a explicar... El uno de los dos tipos de expresiones algebraicas que vamos a trabajar comúnmente, que son la forma canónica, la otra lo veremos posteriormente, que será la, la expresión mínima de una función, la expresión algebraica mínima, y tanto una como otra no la vamos a poder encontrar tanto para el caso de suma de productos como de producto de sumas. ¿Vale? Pero en cualquier caso, esto lo iremos desarrollando en los próximos vídeos. Así que, muchas gracias.